Estamos en vivo, le damos gracias al Señor por esta preciosa noche. Hemos tenido unos poquitos de inconveniente con esto de la tecnología, pero le damos gracias al Señor porque nos ha dado la sabiduría para conectarnos. Así que bienvenidos a Alma de Mujer, de Talk Show, aquí con Ministros del Señor, Vive Jesús, que vamos a estar hablando un tema que yo sé, que yo sé, que yo sé que nos va a hablar, que el Señor va a hablar a nuestras vidas, que el Señor nos va a dar un cantazo, que nos va a sacudir, pero también nos va a levantar, porque Mira, ese es el mayor, vive el Señor, el mayor propósito de nuestro Padre Celestial para con nuestras vidas. Así que te pido, Lisaida, haz una oración para comenzar este programa. Sí amantísimo padre venimos delante de tu presencia señor amado te damos la gloria te damos la honra señor amado reconocemos señor amado que tú tienes el poder señor amado así que te pedimos padre que tú uses a cada una de estas mujeres señor amado que sean han prestado, señor amado como instrumentos señor amado para poder hablar el alma de una mujer señor amado y como tú te mueves señor amado a través del alma de una mujer padre yo te pido que tú a cada labio señor amado que ha de hablar en esta noche señor amado y que tu palabra nos retorne para atrás vacía en el Gracias nombre de jesús echamos el pan sobre las aguas padre y reconocemos que tú tendrás señor amado toda la honra toda la gloria en el nombre de jesús amén vive el señor le presentamos aquí la evangelista carmen morales saludamos carmen Buenas noches y bendiciones a todos los hermanos oyentes que nos escuchan por aquí en este programa de los miércoles a las siete de la noche de Alma de Mujer. Esta es quien te habla Evangelista Carmen Morales, del pueblo de Bayamón. Así que esperamos que se mantengan conectadas y conectados y llamen a todo el mundo. Conviértase, como yo digo, en mi programa los lunes. Convítese en un evangelista de las redes sociales, comparte esta transmisión en grupos, en su muro, con un amigo, con su familia. Y mira, ya comenzó el programa de alma de Mujer. Bendiciones a todas las mujeres y familia y todos. Amén, amén. Nos sentimos contentos. vive el Señor. Aquí con la ministra Lian. Lian. Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Esperando que esta palabra que se va a compartir en la noche de hoy, sea de edificación y bendición a sus vidas. Y recuerden siempre que Dios está en control de todo. Compartan el like. Amén, vive el Señor. Y aquí tenemos nuestra profeta del Señor, Lisaida. Vive el Señor, así que Lisaida, salúdanos. Saludos, Dios las bendiga. Yo espero como así que todas las mujeres que dijeron, que hablaron, que esto sea de bendición a tu vida, verdaderamente comparte. Sé que esto será de edificación y esperamos aún muchos más testimonios de los que ya hemos recibido a través de todos estos ministerios que se han conectado poderosamente. Amén. Vive el Señor, nos sentimos contentos de que ustedes puedan estar aquí con nosotros aquí en Semilla de Reino recuérdense de conectarse al reino.org la radio que une los ministerios desde New Jersey hasta lo último de la tierra y mire de dónde estamos New Jersey, Pensilvania Cataño, vive el Señor Bayamón, así que mire mire lo que podemos hacer todo es para la gloria y la honra del Señor y sin más preámbulos les dejo hago con ustedes a la pastora Jeira Rivera con una palabra, vive el Señor, que vamos a estar aquí todas compartiendo y le damos gracias al Señor por ella. <risa> damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial Dios ha sido más que bueno Dios es maravilloso Dios es un Dios tan extraordinario el día de hoy ha sido un día tan y tan hermoso que sigo dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial y hoy nos tocó Alma de mujer, prepárate, porque hoy vas a ser transformada y llena y en... aleluya, con la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial con este programa porque hoy ha sido un día extraordinario, alma de mujeres para ti, oye comparte, hay muchas mujeres que necesitan lo que va a suceder en este programa, alma de mujer, oye los miércoles va a ser un estruendo de la presencia de nuestro Padre Celestial y hoy y hoy es un día extraordinario. Yo estoy tan gozosa de lo que el Señor está haciendo y me siento súper cómoda. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he sido una mujer que he sido levantada por causa del amor de nuestro Padre Celestial. Así que nos, yo en esta noche eh, estoy bajo el tema Mujer, levántate. Mm. Mujer, levántate. Mujer, mujer, mujer levántate porque esta noche Dios va a hacer algo hermoso. Y quiero empezar, Amén. ¿verdad? Describiéndote este, lo que es mujer. Pero te lo voy a llevar de una forma que vas a poder entender. Y también levántate. Amén. Así que, Amén. oye, comparte. Radio Sevilla Reino, Radio que uno de los Ministerios. Amén. Y voy a empezar, este Suheili, eh, chicas, de verdad esto ha sido tan y tan hermoso mira, voy a empezar por la mujer dice en el idioma judío y en el español no es un término despreciativo sino el más bello en el más bello nombre que dice el diccionario que conlleva verdad el significado de una madre amiga, hermana aleluya, novia, novia olvídate de todo amiga, extraordinaria una mujer de Dios cuando hablamos de una mujer, hablamos de un ser humano que dios creó ay ay ay a su imagen y semejanza ay, somos sí. mujeres bellas mujeres mujeres capacitadas yo no sé tú pero hoy tú vas a salir levantada en esta noche por causa de nuestro padre ay, celestial y el señor nos va llevando verdad a entender que somos hijas de un rey que ah, sí. tenemos identidad de hija, tenemos ya la corona de nuestro Padre Celestial, así que vamos a pelear esa corona, y hoy tú te vas a levantar, yo no sé cuál será ¿verdad? tu situación en este momento, pero el Señor Dios quiere, Dios mismo quiere levantarte, Dios quiere llenarte, aleluya, de su amor incondicional, pero también te voy a decir qué quiere decir, levántate, levántate eh, es, un, eh, un, ¿verdad? es un significado de suceder de erguirse acontecer mover hacia arriba el señor lo que te está diciendo ey, ey, ey, tú sabes que ya basta, tú te tienes que levantar mujeres alma de mujer te dicen esta noche, tú tienes que levantarte Mujer, levántate. Esto es como un llamado a un despertar, a un derretente de nuestro Padre Celestial. Yo no sé tú, pero yo cuando decidí, aleluya, que Dios sea, ¿verdad?, que mordé mi vida y agarré su manto, yo dije, no, espérate, yo no me voy a soltar de la palabra, yo no me voy a soltar de lo que tiene para mí. Yo tengo que estar levantada en todo momento porque van a haber mujeres que van a estar observándome y van a decir ven acá, esto es una cristiana o no, o qué está pasando aquí yo quiero demostrarle a todo el mundo aleluya, su Suheili dígame mira para añadir también a, ese, a, a esa definición de mujer yo busqué en la Real Academia Española y dice persona de sexo femenino ok, mujer que ha llegado a la edad madura wow el último este me encantó dice mujer que tiene las cualidades femeninas por excelencia wow Mira, so hay cualidades características que no simplemente es lo físico que nos va a identificar sino también que hay cualidades tierna este suave que ama, que perdona, que mil veces la traicionan y ella mil veces perdona, que mil veces la pisotean, mil veces ella perdona, y no importa las situaciones que esa mujer pasa, estamos de pie. ¿Cuántas están de pie? ¿Cuántas, están de pie? ¿Cuántas nos han pisoteado? ¿Cuántas nos han echado a un lado? ¿Cuántos han tratado de minimizarnos, de ponernos como si nosotras fuésemos como dicen, un trapo de inmundicia que ni saben lo que quiere decir eso? Cuando en el libro de Isaías está hablando de eso, no lo saben. Pero rápido es... Mira, lo voy a poner aquí. El dedo que me operaron, mira. Señalan. Y nos dejan a nosotras como si nosotras no fuésemos, no, fuésemo, no contásemos. Dinos, Lian, dinos algo de, de, de, de mujer. Mira, eh, vela, sumándole a lo que a lo que ustedes han dicho, pero es bien importante eh, sumándole, sugerirle a lo que tú dices. Muchísimas veces en el transcurso nos minimizan a las mujeres. Sin embargo, en el transcurso que nosotros vamos leyendo en la palabra, Podemos descubrir lo especiales que nosotras somos para Dios y lo especiales que fuimos en el ministerio de Jesús mientras estuvo acá en la tierra. Y en el de Pablo también. O sea, que las mujeres no somos esa eso mínimo, no somos esa minoría, las mujeres somos una gran mayoría. Uh -huh. y, una y, de vida. Amén. Y siempre aclarando que nosotras. No somos feministas, nosotros sí. no empoderamos mujeres, porque entonces las que vienen a empoderar cogen a los maridos y los sacan, cogen a no. los maridos y los ponen en el piso, ponen a los maridos y los tiran para allá. Eso no funciona con nosotros. Nosotros somos mujeres de reino, mujeres que reconocemos quién es el sacerdote de mi casa y se queda. Sí. Que muchas veces que, no, que, que, que hay un problema con nosotras mismas en, en que una lucha, porque hay una lucha. Nosotras siempre tratamos de, de llevar las cosas, de, con, de controlarlas, pero no, no la llave no es de nosotros. La llave no es de nosotras. Nosotras estamos para ser no simplemente la ayuda idónea, pero la que está adecuada para hacer todo lo que ellos no pueden hacer, porque somos un equipo. Somos un equipo. Y, y, y quería poner eso bien, bien clarito porque nosotros no somos feministas. Nosotros reconocemos wow. a los sacerdotes de nuestra casa. los uh -huh. reconocemos y nos sujetamos y reconocemos que ellos son la cabeza y nosotras la corona. ¿Dónde va la wow. corona? <risa> El señor es maravilloso. El señor es impresionante. Impresionante. Dale, Yeira. Síguelo. Inclusive... La palabra nos enseña también que nosotras somos las que las que cuidamos y, y vestimos con doble ropa nuestra familia. Amén. Y una de las ocasiones, ¿verdad? Y esto, gracias Espíritu Santo, que, que Dios, ¿verdad? En un momento dado, yo decía, yo estaba hablando de eso, de que es una mujer sabia, edifica la casa, más la la destruye. Nosotros queremos ser mujeres sabias, pero también la palabra dice que nosotros, ¿verdad? Eh, eh, estamos, eh, cubrimos a nuestra familia con doble ropa. Hay doble ropa. La primera es que nosotros cuidamos de nuestra casa. Amén. La segunda es que nosotros los cubrimos en oración. Esa es doble vestidura. Amén. Y muchas se lo olvidan, esta. La primordial, que es cubrir nuestra familia, es declarar lo que ya el Padre ha desatado sobre nuestra familia. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas que esto no, es, esto no es feminismo, esto es que hay que levantarte para que tú puedas tener un hogar firme, cimentado en Cristo, para que puedas correr con todo lo que está surgiendo hoy en día. Si Amén. nos vamos en lo natural, en lo natural hay muchas personas que no le importa uh -huh. ni siquiera qué está pasando con nuestros esposos, ni siquiera qué está pasando con nuestros hijos. Cuando Dios nos está demandando, ¿verdad? De parte de cada una de nosotras, cuidar nuestra familia. Amén. Pero también dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro ministerio. Amén. Tiene que haber un balance en todo, tiene que haber un balance. Si hay un balance en todo, mira. Todo puede surgir. Todo puede surgir. Amén. Amén. ¿Qué puedes exponer? Amén. Este, La mujer está buscando la definición de la palabra mujer y me salieron muchas definiciones, pero hay una que me gustó mucho, de todas, que dice que la mujer cuida de su hogar. Por ah, eso, la mujer que cuida de su hogar es una mujer sabia. Y por eso es que estamos diciendo en esta hermosa noche que nosotras no estamos hablando sobre mujeres feministas, porque la mujer feminista lo que significa es que ella no necesita de ningún hombre, que ella puede hacerlo toda, que ella es bien independiente. Y la mujer cristiana, la mujer de Dios, uh -huh. depende de su esposo, depende de su familia, porque es un equipo. Y por eso es que nosotras como hijas del Señor, de, tenemos que ser mujeres sabias, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos destruye su hogar. Así que eso es lo que yo quería decir, y que las mujeres, somos somos mujeres, no somos machúas uh -huh. <risa> <risa> No es machúa ni es como hacer como hombre, no somos mujeres finas, porque imagínate que hubiera acogido a una Esther que no fuera fina. Mm. No la van a coger porque ella resaltaba, mira, ahí desfilaron un montón de mujeres. Muchísimas. Muchísimas. Pero, pero el rey escogió a este porque ha hecho gracia en ella. Ah, de sí todas esas mujeres y... El proceso de ella fue otro, pasa pasa que no podemos entrar en ese tema. No, eso, eso es no. otro, ese vamos para ese otro tema. Más luego, más luego, más luego. Pero La mujer de, la mujer de Dios es una mujer ministra, una mujer que es mamá, que es esposa, que es amante también de su esposo. ¿Ves? Es una mujer completa en Cristo. Y si usted le falta alguna de esas áreas en su vida, aquí está, aquí estamos para que, mira, oremos por usted y Dios restaura su vida. Yes. Amén. Dale, Amén. En este momento te voy a hablar del significado levántate para espiritual. Vamos Amén. a entrar por esa línea ahora. Dice el despertar del espíritu es una demanda interior que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. Alguien tuvo que experimentar en un momento de su vida ese levantar espiritual del parte de nuestro Padre Celestial y eso puedo, puedo hablarte de eso dice la espiritualidad no es otra cosa que encontrar el auténtico significado de nuestra existencia mm. en la vida y el sentido de nuestra relación con Dios y con los seres queridos que amamos ay, tiene ay, que ay, haber ay. un despertar tiene que haber un de repente de Dios. Tiene que ser auténtica en medio, ¿verdad? De, de, de ese proceso de levantarte. Tiene que ser una mujer genuina, una mujer que realmente dice, no, yo me levanté porque he creído, yo me levanté sí. porque tengo fe, yo me levanté porque he visto la gracia de Dios, yo me levanté por lo que Dios hizo en mi vida, yo oh, me okay. levanté porque ando por fe Amén. y en esta noche el Señor te está diciendo ey, ey, ey, camina por fe anda Amén. por fe mira Amén. cuando tú andas por fe no importa lo que esté sucediendo, oye lo que Dios ha hecho sobre tu vida no es en vano Amén. es en vano Amén. oye, oye, yo te puedo hablar de, de esa mujer que se ha levantado en medio de la gracia y el amor de Dios. Esa mujer que en un momento dado no tenía ni identidad. Una mujer que en un momento dado no tenía este ese, ese sentido de, de, de, de respeto a, sí, a, a mí misma. Y a veces se ha olvidado eso. El Amén. respeto a ti misma. Otra cosa, la identidad de hija. Amén. Mucha. Pisoteamos nuestra identidad. Sí. nuestra identidad y el Señor te está diciendo ay, ay, ay, no, espérate, espérate. tuvo que haber un encuentro de parte de Dios para que tu vida sea transformada tuvo ah. que haber un encuentro genuino auténtico eficaz que hubo un impacto en tu vida y te dijo ay, ahí, me levántate me Leva, hay un despertar hay me un me despertar y mira qué escritura te voy a traer pero antes de esa escritura, Suhaili. Mientras tú vas hablando, me trae a mi mente la definición que yo busqué de Levántate, que dice mover algo hacia arriba. Sí. Yes. So, yes. Hay algo que está tirado, pero uh -huh. me está diciendo, tú tienes que moverlo hacia arriba. Yo no yes. puedo pisotearlo. Yo no puedo bajarlo el término dice mover algo hacia arriba yes. no algo en un lugar más alto que el que tenía oh. ¿cuántas hay mujeres, personas alrededor de nosotros han caído y qué ha pasado hay mujeres hay mujeres que ellas mismas se pisotean porque no tienen identidad de hija o sea, hay mujeres que han perdido la esencia por el cual Dios pagó un precio por ella en la cruz. Este es el tiempo de decir, mira, basta ya, me tengo que levantar. Uh -huh. Yo te digo en esta noche, alma de mujer, te está diciendo, mujer, levántate, uh -huh. mujer, levántate. Uh -huh. Oye, tú necesitas este empujón, tú necesitas este empujón de parte de Dios. Yes, Dios quiere yes. levantarte aquí habemos mujeres llenas del amor de Dios para poderte levantar a ti yes, oye sí. y esto yo me lo he aplicado en mi vida Así porque, mismo. porque yo era una que me pisoteaba a mí misma con mm. los pensamientos mm. los pensamientos y no quiero entrar más allá en los pensamientos porque ese es el otro tema mío yo quiero entender lo que tú puedas entender, que este es el momento de crecer, este es el momento de estar, de dejar de estar comiendo, aleluya, gusano, en el piso, y levantarte como el águila, y correr a lo que Dios tiene para ti, vale. este es el momento de levantarte, este es el momento de decir, basta ya, me cansé, mm -hmm. cuando tú te cansas, es el momento de despegar, aleluya, este vale. es un avión, cuando el avión está, eh, mira, está así, pero cuando dice, no, espérate, ya es tiempo de despegar, oye, el Señor te está diciendo despega, Amén. levántate, despega, Amén. es el momento de entender, mira, tienes tantas situaciones en tu vida y todavía no decides despegar. ¿Por qué? Porque te acostumbraste ay, a estar en el piso. Ale. Ay, ay, ay. Te acostumbraste a estar en el piso. Derrotada, que no sirves, que no vales, que tú eres insignificante cuando eres una hija de un rey. Aleluya. Eres una hija de un rey. Mira Aleluya. lo que me está diciendo la palabra en Isaías 40, 31. Pero los que esperan que Jehová. Tendrán nueva fuerza. Aleluya, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El Señor nos hizo a nosotras fuertes. Amén. Dicen que el hombre es más fuerte. No, nosotras somos más fuertes que los hombres. Aleluya, nosotras somos más fuertes que los hombres. So, hay, una, hay una fuerza mental y emocional que nosotros como recuérdate que él nos hizo de la materia ya hecha yes él creó al hombre yo creo que abran los micrófonos y den un gloria a Dios gloria a Dios de la materia perfecta que ya él había hecho cuando crea al hombre ese diseño ahí perfecto lo duerme y le dice, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. Déjame dormirte. Te, te, tengo algo, te, te, te Tengo algo muy especial, pero tengo que ponerte a dormir. Tengo que darte un descanso. Abre la costilla, abre el costado, saca la costilla y de la materia más fuerte del cuerpo, del ser humano, creó a la mujer. Aleluya. Que ayuda idonia. Dios! ¡Qué a hija! Hija. Y se la puso, lo, después después lo, lo, lo, se la presentó y le dijo, mira que yo te tengo aquí. Mira que yo te tengo. Y él dijo, wow, este hueso de, ¿De mi hueso. Aleluya. No, que ni él mismo la bajó porque Dios no va a bajar algo que ya él levantó. ¡Ah! Aleluya. ¿Qué tú puedes decir de esto? Aleluya. Yo puedo comparar el tema, levántate mujer, este tema como un poco a la costumbre que se hace en Israel y la costumbre en Israel es que en ciertos horarios se toca un chofar y ese chofar es una alerta y esa alerta te deja saber que no importa qué estés haciendo, dónde estés, estés parado, con quién estés hablando esa alerta te deja saber que me tengo que conectar y nosotras las mujeres muchas veces nos desenfocamos porque como que ay señores, el altar está lleno de mujeres, aquí los hombres no se levantan, oye mujer, alerta está en, en esos momentos donde tú ves que la palabra dice que iban los hombres y le tocaban la puerta a las mujeres y le decían a la mujer, oye mujer, ponte a orar, ¿qué está pasando esto? ¿Dónde estaban las mujeres? Orando, de rodillas, porque muchas, muchas mujeres a veces dicen, ay señor, tú me podrás usar. Nosotras somos las mujeres, no, nosotras las mujeres somos bien sensibles y de uh -huh. esa misma manera el señor usa esa sensibilidad para hablarnos. Uh -huh. Y yeah, el, hecho, el hecho de levántate, mujer, me, me hace reflejar y, como que, comparar la mujer a la boquilla de un chofar. Uf. Hmm. A la boquilla de un chofar te deja saber en donde quiera que tú estás una alerta. Una alerta. Y esa alerta me deja saber en este momento como están hablando. Levántate, mujer. Que el Señor yeah. te está hablando. Aleluya. Lian, ¿qué puedes añadir, hija? Mira, realmente. Dios está esperando que nosotras salgamos de nuestra zona de confort. Es momento Amén. de nosotras estar paradas en la brecha, es momento de nosotros estar peleando por lo que Dios nos entregó. Es momento de nosotras ponernos y pelear por la bendición que nos entregó. No es momento de sentarnos, no es momento de rendirnos muchísimo menos. Y mujer levántate, vamos al otro nivel, lo que pasó ya pasó, ahora tenemos que ir al otro nivel, es momento de pararte en la brecha y luchar por tu bendición. Amén. Aleluya, mira algo que, que me, me trae verdad el pensamiento, lo que es la escritura dice, levantarán alas como las águilas, nosotros estamos todo el tiempo vigilando uh -huh. qué está pasando, qué debo de hacer cuál es mi actitud, qué es la actitud correcta hacia el Padre, nosotros estamos todo el tiempo como águilas, y te uh -huh. dice, nosotros vamos a estar corriendo ¿Qué mujer no corre? Bien pocas son las mujeres que corren. Yo creo que todas estamos corriendo. Todas estamos corriendo. Hoy yo he corrido. Ustedes no tienen ni idea, mi gente. Yo he corrido hoy que ustedes no tienen ni idea. Pero he estado tan y tan gozosa. Tan y tan gozosa. Oye, oye. Y sigo corriendo porque después de aquí voy para otro lugar. Amén. Pero algo más que nos dice dice, no se cansarán caminarán y no se fatigarán por eso nosotras tenemos aleluya cómo se llama esto este eh, tenemos unas posiciones en el reino que a veces los mismos hombres se sienten menos y nosotros estamos todo el tiempo levantándolos levantándolos mira sí. olvídate sí. haz lo que tienes que hacer sí. corre haz lo que tienes que hacer de parte del Señor, mira amén. lo que te dice también la otra escritura, Isaías 61, dice levántate resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti amén. estamos por su gracia amén, estamos por su gracia, cuando amén. tú reconoces que hay algo que Dios ha hecho tan y tan grande en tu vida, mira nada puede desenfocarte tu mirada tiene que estar ahí tu mirada tiene que estar ahí, hoy yo decía, es que yo estoy tan enamorada del Señor que nada me puede desenfocar si yo veo que algo me está desenfocando, espérate, espérate, stop hay una palabra que me dice sí. a mí, levántate resplandece, porque sí. ha venido tu luz y sí. la gloria de Jehová ha nacido sobre ti nada nos puede detener nada, Amén. ni nadie nos puede detener al plan que Dios trazó sobre tu vida, mujer mujer hay un alma de mujer que está ferviente ahí en tu vida y te dice mujer, levántate Amén. mujer, ya basta mujer, saca y ponte en órbita conforme a la voluntad de Dios Amén. oye, ¿quién dijo levántate? nuestro Señor Jesucristo dijo levántate ¿Cuántas veces lo dio? Un montón de veces. Uh -huh. Levántate. O sea, uh -huh. son tantas cosas que a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre cada persona. Lisandra, Isaida. Tú sabes que un pensamiento que me viene, y, y de hecho esto, esto es basado a testimonio, ¿verdad? Así como yo vine de nuevo al Evangelio. Muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos que dejar para levantarnos y eso es lo que nos mantiene todavía caída. Dilo de nuevo. <ríe> Muchas veces pensamos en lo que tenemos que dejar para levantarnos y nos quedamos caída pensando en lo que tenemos que dejar si tan uh. siquiera pensáramos o consideráramos quiénes somos mientras estamos levantadas, no nos enfocamos en lo que tenemos que dejar para levantarnos, porque el yes. que tenemos que dejar para levantarnos, en el proceso de levantarnos se cae solo yes. Yes. aquí se metió Dios yes. se Dale. cae solo Dale. aquí se metió Dios ¿tú sabes por qué? porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, Lázaro Lázaro le habló con autoridad y habló a quien era aleluya. Lázaro levántate, te está diciendo a ti mujer levántate se lo dijo también a la hija de Jairo ¿qué es? levántate sí. aleluya hmm. se lo dijo al paralítico levántate, coge tu lecho y anda hmm. haz lo que tienes que hacer aleluya. levántate y anda Oye, ¿cuánta gente el Señor no sanó? Le uh -huh. dio: levántate, eh, corre. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado a ti? ¿Cuántas veces uh -huh. tú no lo has pedido? Señor, ayúdame, que tengo esta enfermedad. Dios te levantó. Amén. Porque vuelves a mirar al piso? Si ya Dios lo hizo una vez, vuelve y lo hace. Aleluya. ¿Cuántas veces no le pediste al Señor? Necesito tanto dinero para esto. Y Dios vuelve y te suple. Amén. Él es el que te levanta. Él Madre es el que levanta Dios. tu cabeza. Madre Él es el que te está diciendo esta noche. Hey, yo he hecho tantas cosas en tu vida, hasta lo más significante. Hasta lo más significante, Él te ha concedido. Porque Madre eres Dios. una mujer especial. Eres una mujer de reino. Lian. Aleluya. Eh, Sabes que he estado estudiando en estos días sobre eso. Jesús hacía muchos milagros Él hizo muchos milagros, pero tú sabes cuál fue la clave para que todo eso se diera a cabo la fe que las personas tenían o sea, Dios no está diciendo levántate, nosotras solamente tenemos que creerlo Accional. Bien. Uh -huh. tenemos que creerlo y ya va a estar hecho so, man. So, man. ¿y eso so, hace? hay Yo, cosas man. que el Señor nos está llamando a decir, ey, ey, ey Deja la duda. Aleluya. ¿Cuántas mujeres están dudando de lo que Dios le dio? ¿Cuántas mujeres están dudando del plan que Dios ha trazado sobre su vida? Ay, ¿Cuántas mio. mujeres han tenido una duda que no le ha permitido levantarse, dar el paso de fe? Nos convertimos en Aleluya. nuestras propias enemigas. Uh -huh. Yes. Yes. En nuestras propias enemigas. Y, y, y de hecho, así mismito como tú referiste a, a el momento cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate. Muchas veces el Señor nos dice a nosotras, levántate y después nos tiene que decir como así mismito le dijo a, a los que vendaron a Lázaro, ustedes lo vendaron, desenvéndelo. <ríe> El Señor nos dice a nosotras, levántate y vuelvo, nosotras volvemos y nos atamos y el Señor nos dice, no, pues desátate, mija, yo te di la palabra, levántate, te dije que te Y el Señor te habla y te dice, no, esto es lo que quiero para ti, te he llamado profeta, te he llamado pastora, te he llamado evangelista, te he llamado para hacer esto, esto y esto, y nosotras volvimos y nos atamos y el Señor nos dice, yo te di la palabra, levántate y desátate. Aleluya. Quítate las vendas. Carmen, levántate. Carmen, ¿qué puedes decir, Carmen? Vamos, Carmen. La palabra levántate. Me gustó un significado que parece que tú Ali, y yo estamos ahí en el mismo horario porque es poner una cosa en lugar más alto que el que estaba antes y ocupaba. Cuando te dice la palabra levántate, también significa el físico. Uh -huh. El físico. Tus ojos, cómo tú mira como mujer en el señor. ¿Cómo está tu vista? ¿Eh? Uh -huh. También la mirada, la puntería, ¿eh? uh -huh. la puntería en el Señor también es para construir, también es para edificar, porque si Dios te está diciendo a ti, mujer, alma de mujer, levántate, es eh, para que tú te levantes y para que levantes a otras mujeres, uh -huh. a otras uh -huh. familias, una uh -huh. mujer, alma de mujer, tiene que ser profeta, mujer de cultura de sabiduría y este programa está diseñado para ti alma de mujer para que te levantes primeramente espíritu alma sí. cuerpo emociones y sentimientos sí. le decimos, nos levantamos de la boca pero del corazón decimos otra cosa pero en sí. este momento, es para que nos levantemos en el nombre poderoso sí. Jesús y sí. la otra Amén. eso va agarrado de una acción Amén. Eso va agarrado de una acción. Nosotros como mujeres tenemos que tomar acción. El Señor te está diciendo, oye, oye, ya yo te he dado de todo. Tú me lo has pedido por tu boca. ¿Qué está pasando? Acciona lo que yo te di. Acciona. Sujeida ha decidido accionar. Amén. Lian ha decidido accionar. Amén. Carmen. Listo, tú has decidido accionar. Amén. Por eso alma de mujer ha llegado a tu vida esta noche. Por Amén. eso alma de mujer tú no te lo puedes perder los miércoles Amén. a las 7 de la noche. Porque Amén. porque Amén. alma de mujer va a tocar. Tiene que haber una acción sobre tu vida. Tiene Amén. que determinarte en provocar lo que el Padre ha diseñado sobre ti. Amén. Ya basta. Ya basta de mirar hacia el piso y poner tu cabeza en el piso Mirando a gusano, cuando Dios te ha dado mucho más y te ha dicho, vuela alto, aleluya, resplandece, la luz ha llegado sobre ti. Oye, tú eres hija de un rey, es tiempo de mirar hacia arriba, es tiempo de, oye, oye, oye, oye, oye. esto es como, como hacerte con un sprint y un sprint porque mira que has tenido situaciones, problemas y problemas y problemas, te ha trabajado hasta lo último. Ahora es accionar, tienes que mm. brincar con un sprint. Mm. Ya es tiempo de brincar otro nivel. O tú no te cansas de cómo estás. O te conformaste con lo cómo estás. Mm. Porque nosotros tenemos que determinarnos. Yo claro. me lo determiné. Yo me lo determiné. Yo dije, Señor, yo te necesito. Y cuando yo tomé esa decisión de yo te necesito en el 2005, yo le dije, Señor, yo te acepto mm -hmm. como Señor y Salvador de mi vida. Transformame. Y el sol de hoy, al 2021, todavía tengo un letrero aquí que dice, perdona los inconvenientes, porque estoy en construcción, porque Así estoy hasta la venida de Cristo. No somos Así perfectas, lindo. somos mira, de carne y hueso, sufrimos, lloramos, sí, pero hay que levantarse ya basta, Aleluya. me seco hey, levántate te dice el Señor en esta noche Aleluya. levántate, alma de mujer vino a tocarte la puerta de tu corazón Eso. alma de mujer vino a accionar la palabra que está para tu vida, levántate Aleluya. este es el tiempo que tú necesitabas un empujón este es el tiempo, oye, porque me pasó a mí yo Aleluya. tuve unos líderes que me ayudaron al máximo, yo tuve una pastora al lado mío que toda, cada vez que venía con la misma cantaleta, por mucho tiempo la pastora seguía con amor encima de mí, pero yo Aleluya. determiné buscarla, yo determiné porque yo necesitaba una restauración, yo necesitaba una libertad, yo necesitaba levantarme y Aleluya. empecé a buscar. Porque tienen las herramientas en tus manos, pero no decides tomar acción. Y hay mujeres así hoy en día. Tienen ah. buenas pastoras, tienen buenas líderes. Pero ¿qué está pasando? Qué Ay, bello. es que bendito. ¿Tú sabes qué? Tú sabes que yo le digo a todo el mundo. Todo el tiempo dicen que bendito la pastora está trabajando tanto. Yo estoy trabajando, pero pensando en ustedes. Yo estoy trabajando, pero orando por ustedes. Aleluya. Yo estoy trabajando, pero a mí no me importa llama. Aleluya. Llama. También me puedes tirar un mensaje. A lo mejor no te lo conteste rápido, o a lo mejor te lo contesto rápido. Pero llama, nosotros estamos dispuestas. Aleluya. Si yo asumí la rienda que Dios me dijo, tú eres una pastora, es tiempo de hacer la función que Dios me dio. Amén, aleluya. Pero yo determiné agarrarlo. Amén. Y ella lo sabe. Yo estoy aquí para ella. Yo estoy aquí para todas aquellas que se, que estén aquí ahora mismo. Aleluya. Yo estoy para todas. Te estoy enviar un mensaje todos los días de levantarla, un mensaje positivo, algo para que sepan Amén. que su pastor está ahí. Porque hay muchos que están ahí. Hay Amén. muchos. Amén. Amén. Y pocos pastores así. <coughs> pocos pastores, si yo te, te mando un texto y no me contestas te llamo si no me contestas la llamada voy a tu casa yes. así es como funciona, bueno old fashion, pero así es como debe funcionar yo me determiné buscar, yo me determiné restaurar pero yo busqué las personas adecuadas alrededor mío por eso yo hoy por hoy estoy donde estoy, porque Dios le ha placido por la fidelidad. Hallelujah. Y no es estado en la oración. Y por eso nosotras tenemos que levantarnos. Amen. Nosotras tenemos que levantarnos. Yo te puedo hablar porque yo fui una mujer maltratada por muchos años. Yo fui una mujer pisoteada por muchos años, psicológica y mentalmente. Y eso me estancó, porque la duda... Tuvo sembrada, sembrada, pero no hay un Dios que rompió el yugo por causa del aleluya. De padre aleluya. Amén, Amén. Amén. Amén. Amén. Eso es el tiempo de decidir. Este es el tiempo de levantarte. O sea, como el tiempo de callar, hay tiempo de accionar. Amén. Este Amén. es el tiempo que ha hecho el Señor para que tú te levantes, porque alma de mujeres para ti. Amén. Aquí estamos para servirte. La pastora Sugei Rosa está ahí para servirte. ¿Tú sabes para qué? Para seguir haciendo estos programas para la gloria y honra de tu Madre Celestial. Amén, su Amén, Amén. Le damos gracias al Señor por este precioso tema. Vive el Señor. El Señor ha hablado a mi vida. Yo sé que el Señor ha hablado a cada una de ustedes también. Vive el Señor. Porque nuestro lema es que el Señor nos va a hablar a nosotras. Y después va a hablarle a ustedes la audiencia, le damos gracias al señor sí, por señor. esta oportunidad que el señor nos ha brindado. ¿Alguien tiene algún último comentario? Me gustaría decir que, eh, verdad, agregando a todo lo que acabamos de, de hablar, que he notado que en estos últimos tiempos el señor está sacudiendo el nido de muchas mujeres. Sí. Pero está sacudiéndolo de una manera donde literalmente si miras a la izquierda le está ahí, si miras a la derecha le está ahí, si te miras para el frente o, se torna, o te tornas para atrás el Señor va a estar ahí, el Señor no está dando opción, ya el Señor le está llamando a los de Él, ¿me entiendes? Entonces, eh, el, el punto de esto es lo siguiente, si el Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo, mujer, levántate, no esperes al último momento a levantarte. Uh -huh escucha y sé sensible al llamado que el Señor le está dando en esta hora, que si el Señor ha traído a alma de mujer a decirte en esta noche, mujer, levántate el Señor te está hablando no hay coincidencias en él en él hay tiempos, temporadas y hay estaciones Amén. y si en esta estación, en esta temporada en este live, él te está hablando y te está diciendo, mujer, levántate mujer, levántate Amén. la mujer sabe edifica su casa Amén. Oh, amén. ¿Alguien más? ¿Tienes algo que aportar? Mira, de verdad que aquí se ha dicho básicamente todo. Este, Realmente el momento es ahora. El momento es ahora. Ya se acerca el deseado de las naciones. Y el momento es ahora. De verdad Bien. que... Y más si me, cuando tenemos personas que nos pueden ayudar, que no estamos solas en el camino, aquí estamos para ayudarnos unas a otras. Y eh, solamente, eh, uno el tema de la fortaleza, el hombre tiene su fortaleza, lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos esa fortaleza espiritual y mental que muchísimas veces pues a otras personas se le complicaría un poco más, uh -huh. nosotros somos más multifacéticas, nosotros podemos correr este, varias bases a la vez, ¿por qué? porque entonces, esa es la fortaleza que Dios nos dio a nosotras. Al hombre sí. le dio sí. su sí. fuerza. A nosotras sí. nos dio nuestra fuerza. Ambos somos especiales para Dios. Pero sí. las mujeres somos esta, esta alma secreta. Claro. <risa> así, mismo es, así mismo es. ¿Alguien más, Carmen? Bueno, que lo veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche por aquí, Almas de Mujer, en Radio Cine del Reino, con todas estas mujeres poderosas que estamos podosas, que estamos que montamos fuego estamos por hoy, estamos esta noche, y si usted no ha sentido nada, algo está muriendo. Así que lo vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, por este lugar y canal. amén. Le damos gracias al Señor por este gracias, momento. Pues. Muchas personas nos han escrito. Ya mismo vamos a estar contestando... Todos los mensajes, estamos oran, vamos a orar por Tisha, que ella está ahora mismo en el hospital. Ella sí, nos envió, vive el Señor, y nos sí. dice, aunque estoy en este hospital, este, el enemigo no va a poder apagar o detener mi alabanza a nuestro Padre Celestial. Así que muchas veces ha tratado de, ponerle, de ponerla down, pero desde hoy ella se va a levantar y va a seguir hacia adelante y señor vamos a estar orando por ella y por todos los que se han conectado le damos gracias al Señor por ustedes y vamos a orar por ustedes ahora así que, Liam, despidemos en oración Padre bueno, Padre Santo, Padre amado te damos las gracias por permitirnos Señor reunirnos aquí en esta noche para llevar el mensaje a tu pueblo a esas mujeres Señor que necesitaban tu palabra esta palabra de aliento, este refrigerio para, tu, para su alma, este bálsamo para sus corazones, Señor. Gracias por utilizarnos como herramientas, como instrumentos tuyos, Señor, para llevar tu mensaje. Gracias por cada vida que se conectó en este, en este live de hoy a las personas que lo van a ver más adelante. Bendícenos a todos de una manera especial y sobrenatural. Señor, danos salud sobre todas las cosas, danos la fortaleza para nosotros levantarnos en el poderoso nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. amén. Así que nos despedimos de ustedes. Recuerden que se en sintonía de www.semilladereino.org la radio que une los ministerios desde New Jersey hasta lo último de la tierra. Y les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en otro programa más de Alma de Mujer. Y no les voy a decir quién va a predicar. Va a ser un secreto. Así que los esperamos. Y yo sé que se han de gozar. Bendiciones.